Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias Justas, en el cual analizamos las resoluciones emblemáticas, mediáticas y contundentes en el ámbito jurisdiccional. Además, reflexionamos cómo a través de ellas fortalecemos la defensa y protección de nuestros derechos humanos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy el juez del inscrito Iván Aronso Feridira Hernández, integrante del Poder Judicial de la Federación y de la JUFED. Nuevamente agradeciendo la idea original de este programa al señor magistrado Reilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, JUFED, También, desde luego, la colaboración muy importante tanto de la eh, maestra Mirna García Morón como de su equipo de trabajo para eh, concretizar este programa. También, desde luego, la Universidad Autónoma del Estado de México por su colaboración. A ustedes presentes el día de hoy como auditorio les agradecemos su presencia. A los que nos siguen en redes también, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy está con nosotros eh, una magistrada muy conocida y sobre todo también eh, muy famosa en el ámbito académico y también de protección de derechos fundamentales. Magistrada Julia eh, María de Carmen García González, muchas gracias por estar en esta audiencia. Bien, eh, eh, la magistrada tiene un perfil eh, académico, judicial, profesional muy amplio. Ella es eh, realmente una, eh, ella integra, es, es desde luego integrante del propio... Eh, primer tribunal colegiado de materia administrativa del segundo circuito que se ubica en Naucalpan de, de Juárez, en el Estado de México. Ella tiene diferentes eh, posgrados, cursos, eh, es realmente una eh, mujer emblemática en protección de derechos de igualdad de las personas y sobre todo de perspectiva de género. Podría yo dar mayor referencia en cuanto a su semblanza correspondiente, pero desde luego es importante escucharla. Entonces. Corre video de la Semblanza, por favor. Julia María del Carmen García González. Es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha participado en diversos seminarios y diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de la Judicatura Federal, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Es conferencista nacional e internacional en temas de derecho constitucional, derechos humanos y perspectiva de género. Ha impartido cátedras en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Escuela Federal de Formación Judicial, así como diversas capacitaciones en materia de género en tribunales locales de Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Baja California, Tlaxcala, Coahuila, Veracruz y Puebla. En 2009 fue designada magistrada de circuito, al resultar ganadora del tercer concurso de oposición libre para la designación de magistradas y magistrados de circuito, cargo que actualmente desempeña, adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, y actualmente es directora nacional de género en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED. Y además, eh, un aspecto importante que faltó, por eso la magistrada es tan conocida, en la Casa de la Jufed y de la Comisión de Derechos Humanos. Ella es, eh, como lo saben, la conductora del podcast intitulado eh, ¿Qué onda con tus derechos?, que ha sido todo un éxito porque es la narrativa de los 29 artículos constitucionales a través de los juzgadores, juzgadoras y magistradas y magistradas federales que narran precisamente este, esta connotación del artículo, de los artículos eh, constitucionales en referencia. Eh, por ese perfil también le pedimos a la magistrada, quien amablemente aceptó esta invitación, venir el día de hoy, precisamente porque estamos conmemorando, como lo saben, tanto el programa anterior como el del día de hoy, estamos conmemorando el día, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia a la Mujer. Como saben, en su momento las hermanas eh, Mirabal, que fueron eh, asesinadas de manera brutal por el régimen dominicano, por el propio dictador eh, Leonidas, eh, Eventualmente ellas fueron un icono, un, una memoria para todas las mujeres, porque ellas solamente estaban buscando defender ideología de igualdad de mujeres. Ese, ese panorama fue bastante mal apreciado por el dictador y ordenó eh, que, las, que las asesinaran. Y la, la Asamblea General de Naciones Unidas, como lo sabemos, Decretó desde 1999, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el día de hoy eh, vamos a tener, desde luego, una resolución de esta naturaleza. Para poder contextualizar, eh, tiene eh, que ver con un aperito o una perita de la propia eh, Fiscalía General de la República. Es una mujer, eh, eventualmente, para dar un contexto, la Fiscalía General de la República... Tiene dos sistemas, el especializado, que son las fiscalías especializadas, como la FEMDO, como la FEDE, que es de delitos electorales, entre otras más, y un sistema desconcentrado, que quiere decir que es por delegaciones, está en todo el país. Es usual que puedan rotar a los servidores públicos de un lugar a otro, por razón precisamente de las necesidades del servicio. Esto es algo muy importante porque la propia fiscalía de repente necesita algún tipo de perfil en un lugar y otro. El problema es cuando ya esta rotación es malintencionada a partir precisamente de un movimiento que sea no solamente discriminatorio, sino además violento contra una mujer que se le indicó que en 48 horas debía cambiar de Toluca a Ciudad Juárez con, toda, con todo lo que era su, su propia eh, residencia, con su hija eh, de muy corta edad, siendo madre soltera, y sobre todo sin tener los medios económicos para hacer un gasto de un traslado tan grande con todo y muebles al respecto. Pero para poder concretizar un poco este eh, tema en particular, vamos a proyectar el video temático para explicarnos un poco mejor y le daremos desde luego después el uso de la voz a la señora magistrada para que nos explique las razones de su propia resolución. Entonces, corre video por favor. En noviembre de 2012, una servidora pública ingresó a trabajar a la entonces Procuraduría General de la República, en el sector central de la Ciudad de México, como perita en balística. En febrero del 2017, el titular de la Coordinación de Servicios Periciales determinó asignarla a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo las órdenes de Manuel N., quien sería su jefe inmediato. Después de ocho meses de laboral en dicha coordinación, la servidora pública presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas contra su jefe inmediato Manuel N. por delitos relacionados con trato inhumano, burla y discriminación hacia su persona. Asimismo, la servidora pública presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los mismos delitos. Con este antecedente, en abril del 2021, Manuel N. ordenó el cambio de la de la servidora pública a la delegación de Chihuahua, específicamente a Ciudad Juárez, bajo el argumento de que era necesaria la redistribución del personal. En esta orden le instruía presentarse a su nuevo puesto de trabajo en dos días, debiendo entregar todos los asuntos que tenía a su cargo en la coordinación y en caso de no cumplir el mandato, su conducta se calificaría como una falta administrativa. Ante estos hechos, la servidora pública decidió promover un juicio de amparo, que fue admitido, pero el secretario en funciones resolvió ser Un dato sobreser significa no analizar el fondo de la petición por haber un obstáculo que lo impide bajo los siguientes argumentos. 1. Estaba justificado el cambio de adscripción para eficientar el trabajo de la delegación. 2. No se demostró que el cambio de adscripción afectara sus derechos laborales, su estabilidad en el empleo y mucho menos su situación patrimonial. Al no estar conforme con esta determinación, la servidora pública interpuso un recurso de revisión del cual conoció el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito y cuya ponente fue la magistrada Julia María del Carmen García González, quien determinó revocar la resolución del juzgado de amparo y conceder el amparo a la servidora pública por las siguientes razones. La causa del sobreseimiento no era clara. El Juzgado de Amparo no analizó todo el contexto del asunto, puesto que la servidora pública estaba en una categoría sospechosa, es decir, en una situación de vulnerabilidad porque era una madre soltera con una hija pequeña, que criaba y mantenía sola, además de que la distancia de su nueva adscripción se encontraba a más de 1.700 kilómetros de su hogar. De acuerdo con estadísticas del INEGI, el 45.7% de las mujeres en la Fiscalía General de la República han sufrido de discriminación y acoso laboral sistemático, y muy pocas veces lo denuncian. No se consideró que la servidora pública había presentado una denuncia penal y una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por trato inhumano, burla y discriminación. Al encontrarse frente a una persona vulnerable, el juzgado de amparo debió emitir una determinación con una motivación reforzada, ya que las razones que dio eran insuficientes. Ante estos argumentos, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito resolvió por unanimidad amparar a la servidora pública con las siguientes declaraciones. 1. Dejar sin efectos el oficio de cambio de adscripción. 2. Integrar correctamente el expediente de la servidora pública, incluyendo sus condiciones personales y las denuncias presentadas contra su jefe inmediato. 3. Ya con el expediente integrado, volver a emitir su resolución con perspectiva de género, garantizando los derechos de familia, así como el derecho a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva. Ante este panorama y dada la relevancia del tema, la magistrada Julia María del Carmen García González explicará las consideraciones de su resolución. Magistrada, nos encantaría escuchar las consideraciones de su internación, por favor. Muchas gracias. Bueno, eh, pues, lo primero que tengo que hacer es agradecer la generosa invitación del juez Iván Ezefín, además desde luego, la anfitriomía, la generosidad siempre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, particularmente de quienes hoy nos hacen favor de acompañarnos. Estamos en este proyecto colectivo, hay muchas de estas tareas que estamos llevando a cabo, con el propósito de que la gente sepa qué estamos haciendo, quienes juzgamos y cómo es que visualizamos ciertas, ciertos contextos donde es necesario tratar de erradicar las tremendas brechas de discriminación que histórica y estructuralmente hemos presenciado o hemos atestiguado, particularmente ahora tratándose de las mujeres. Ya lo explicaba el juez Iván Seferil. Eh, el mes de noviembre, concretamente el día 25, es una fecha emblemática para llamar la atención de todas y todos acerca de este, que es un fenómeno eh, que lamentablemente se repite en el mundo. No solo es privativo de México, sino que es una cultura donde no denunciamos la violencia que existe contra las mujeres. Esa violencia de género que tiene un impacto diferenciado y específico contra las niñas, contra las mujeres, contra aquellas que además están en alguna situación que las pone en una situación todavía más vulnerable. Me refiero a los diversos rubros prohibidos de discriminación que pueden intersectarse en una sola persona y que ameritan entonces que hagamos los ajustes razonables cuando, por ejemplo, decidimos un caso concreto haciendo uso, por ejemplo, de la perspectiva de derechos humanos y particularmente de la perspectiva de género. Eh, quiero hacer algunas acotaciones en relación con la información que ya nos hicieron favor de exponer y quiero ampliarla un poco para que todas y todos tengamos un panorama más amplio acerca de estas problemáticas. De entrada, en los tribunales colegiados las decisiones las tomamos, al menos por mayoría somos órganos colegiados, esto es, Estamos integrados por tres personas, de modo que eh, una, quien es ponente hace una propuesta y esta propuesta es avalada o rechazada por la mayoría o por el pleno del órgano colegiado. Así que eh, desde luego la propuesta fue eh, de la ponencia a la suscrita, pero en realidad fue una decisión colegiada donde quienes integramos el tribunal en ese momento decidimos por unanimidad que estas debían ser las razones para conceder la protección constitucional. Como ya escuchamos, y esto es interesantísimo, vamos a ponerle, como lo hizo en la ocasión anterior la magistrada Taisia, vamos a ponerle nombre a Nuestra Quejosa. Eh, nuestra Quejosa es una mujer que desde 2012, Gloria la vamos a llamar, eh, desde 2012 ingresó a trabajar en lo que era la Procuraduría General de la República. En ciertas condiciones, con un horario de trabajo, con un salario, con ciertas cargas laborales, etc. Eh, resulta que, a raíz de algunos cambios internos, en 2017, ella presenta una denuncia contra su superior jerárquico inmediato, quien era titular, precisamente, de la Coordinación Estatal de Servicios Toriciales de la entonces Procuraduría General de la República. Esta denuncia la presenta tanto ante el órgano interno de control y de las autoridades competentes, como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Destaca que en el propio expediente no obra el, el resultado de qué fue lo que pasó con esas denuncias. Esto es importante y ahora mismo voy a explicar por qué. Posteriormente, en el año 2021, ya escuchamos, se le hace saber que ha sido rotada, que será cambiada la adscripción. Es una, una decisión repentina de la autoridad y únicamente la justifica o trata de respaldarla con razones que cabrían en la mayoría de los casos. Pensemos en estos casos donde hay necesidad de redistribuir al personal, eh, se advierte la incidencia delictiva, eh, se advierte que se han incrementado ciertos asentamientos humanos y el nivel poblacional, y a partir de estas razones es que la autoridad le indica que tiene a partir de determinada fecha para presentarse a laborar en su nuevo espacio o en la nueva adscripción. Cuando promueve el juicio de amparo, eh, el secretario en funciones decreta un sobreseimiento. Aquí el sobreseimiento debemos entenderlo como aquel, obs eh, se advierte una causa de improcedencia, desde luego, que da lugar al sobreseimiento. ¿Esto qué supone? que quien juzga advirtió un obstáculo legal o un motivo de inexercitabilidad para dar trámite y para solucionar de fondo la problemática que se le estaba planteando, es decir, no hizo un pronunciamiento en cuanto a si había o no una violación de derechos de la servidora pública, sino que simplemente advirtió que había un obstáculo que se le impedía. Este obstáculo que notó o que percibió es que no había una afectación a su interés jurídico. Para hacerlo, tomó en cuenta dos jurisprudencias de la, eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con criterios que datan del 2005 y de 2011, por eso es relevante que sepamos las fechas, porque son anteriores a la nueva ley de amparo, a, por ejemplo, esta visión mucho más amplia para acceder al juicio constitucional que se nos da a través del interés jurídico o del interés legítimo que se incorpora como una figura novedosa a esta reforma, al juicio constitucional, y entonces, eh, estas jurisprudencias lo que decían es que las y los servidores públicos no tenían derecho a reclamar en un juicio de amparo su cambio de adscripción porque no tenían un derecho incorporado en su esfera jurídica para que tuvieran siempre la misma adscripción, es decir, no tenían un derecho de inamovilidad en el lugar a donde estaban llevando a cabo sus labores. Inconforme eh, con ello, la quejosa promueve un recurso de revisión, y entonces lo primero que advertimos en el recurso de revisión es que había una situación asimétrica que exigía que quienes estábamos juzgando tratáramos de hacer un ajuste razonable. Aquí permítanme hacer un paréntesis rapidísimo para explicar esto brevemente. Quienes juzgamos notamos en qué condiciones están las partes, concretamente en este caso la parte quejosa, y si advertimos que está en una situación de específica vulnerabilidad, nos toca tratar de hacer un ajuste razonable. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tra eh, tratar al menos de emparejar el piso para que tenga las mejores condiciones posibles para acceder a la jurisdicción del Estado, para que no se enfrente a obstáculos, a eh, requisitos impeditivos, exagerados, rigoristas, para que haya un pronunciamiento en cuanto al fondo. Un pronunciamiento en cuanto al fondo que supone que vamos a analizar si verdaderamente se dio o no esa violación de derechos humanos que se estaba alegando. Entonces, lo primero que advertimos es que el, el secretario, y voy a hablar del juzgador en términos muy amplios, el juzgador Soslaya, que ella no sólo se dolía de una violación a esa estabilidad o a esa permanencia en determinada adscripción, que fue eh, para lo cual aplicó estas jurisprudencias, sino que particularmente se dolía de tres temas fundamentales. Se dolía de una violación a su derecho a acceder a una vida libre de violencia, que es un derecho sustantivo. Se dolía de una violación a su derecho a la protección a la familia. que también tenemos derecho a eso. Y se lo el un tema de legalidad, cómo es que los fundamentos y los motivos que estaba dando la autoridad para dar este, o para ordenar este cambio de adscripción, mm -hmm. en realidad no atendían a su problemática mm -hmm. concreta y cómo es que ameritaba que, eso hiciera, que hiciéramos un ajuste razonable, es decir, que tratáramos de cerrar la brecha para que estuvieran las mejores condiciones para acceder a la justicia constitucional. Entonces, lo primero que advertimos es que eh, eran varios los de derechos humanos involucrados que ameritaban entonces hacer un escrutinio donde advirtiéramos estas circunstancias por una parte y por otra parte que quien juzga propiamente decidió el fondo del asunto, es decir, dijo que la motivación y la fundamentación que dio la autoridad eran correctas o estaban bien cuando la, la propia jurisprudencia nos obliga a que en estos casos, si hay una causa de improcedencia que involucra el fondo del asunto, tenemos que preferir el análisis de fondo para constatar si verdaderamente se ocurrió o no esa violación. Entonces, desestimamos esa causa de improcedencia, examinamos otras causas de improcedencia, otros obstáculos que puso la autoridad para que no hubiera un análisis de la controversia de fondo, y entonces la autoridad dijo, por ejemplo, que había un consentimiento por parte de la servidora pública porque cuando ella ingresó a laborar, le hicieron firmar una constancia donde ella estaba consciente de que en cualquier momento, tratándose de una dependencia federal, podía ser cambiada de adscripción y que ella había firmado de su anuencia para que ello ocurriera. Sin embargo, lo que advertimos es que el hecho de que ella estuviera consciente de esa posibilidad no eximía a la autoridad de hacerle saber los fundamentos y motivos concretos por virtud de los cuales estaba tomando precisamente de hacer esa decisión que le había llevado a tomar esa, eh, esa determinación y entonces, bueno, pues que ello no le eximía de la obligación precisamente de eh, exponer, de hacer saber a la servidora pública las razones suficientes que le permitieran una adecuada defensa. Entonces, a partir de ello, se levanta el sobrecimiento es decir, advertimos que no hay obstáculo legal para examinar el fondo del asunto y abordamos el análisis de los conceptos de violación. Cuando empezamos a examinar los conceptos de violación, lo primero que puntualizamos es que era necesario suplir la queja deficiente una vez más, pero ahora ya vinculado con los aspectos del fondo del asunto. ¿Por qué? Primero, porque había una relación de asimetría. Pensemos en la categoría, en, digamos, esta distinción que tradicionalmente hemos hecho de las personas empleadoras de quienes tienen, digamos, en su poder todos los, los elementos, los insumos para el trabajo, y las personas trabajadoras que tradicionalmente han estado en una situación desventajosa esto sí, es interesante que lo compartamos, que las y los policías, los, las, eh, quienes integran, por ejemplo, las fiscalías, el servicio eh, militar, etcétera, tienen un régimen jurídico especial. Por un lado, no forman parte, digamos, de un régimen laboral eh, normal o habitual de una persona con un, eh, vinculada con su patrón, ni forman parte como tal del derecho federal burocrático, del derecho laboral burocrático. Estos grupos especiales tienen una relación sui generis con el Estado, que es administrativa porque se regula por sus propias leyes, sin embargo, la propia ley de amparo da la posibilidad de que aun siendo esta relación regulada por el derecho administrativo, se le dé el mismo trato que a una persona trabajadora, lo que incluye, entre otras cosas, esta posibilidad de suplir su queja deficiente. ¿Quién trae entonces esta suplencia? ¿Qué? podemos examinar de manera incluso oficiosa cómo es que se está dando el acto de autoridad si estamos advirtiendo que viola no algún derecho y no dependemos de los argumentos que nos hacen valer las partes, sino que es un estudio que debemos llevar a cabo quienes realizamos esta tarea de operar el sistema de justicia desde la administración de justicia. Entonces, eh, dejamos en claro esta premisa, pero además añadimos otra que nos pareció crucial. Este asunto tenía que resolverse con esta metodología especial que es la perspectiva de género. ¿Por qué había que atender esa metodología? Porque esta metodología nos permite, entre otras cosas, vislumbrar estos escenarios donde hay eh, discriminaciones, donde hay asimetrías, donde hay relaciones desiguales y nos permite a partir de ello no solo visualizarlas y nombrarlas, sino tratar de generar condiciones para que las personas que están en esa situación desventajosa tengan, digamos, todas las posibilidades de defensa y que los actos de autoridad encaminados a invadir su esfera jurídica sean examinados con cierto rigor precisamente para constatar si sus derechos están siendo o no violados. Eh, a partir de esta metodología, desde luego tomando como punto de partida el protocolo actualizado que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hacemos es advertir en un primer momento el contexto objetivo y el contexto subjetivo en donde se da esta problemática. El contexto subjetivo ¿a qué se refiere? Al escenario generalizado para ciertos grupos sociales. Entonces, en este contexto objetivo ¿A dónde acudimos? Acudimos a cifras, por ejemplo, estadísticas diferenciadas que nos da el INEGI o que nos da la EDIR en la encuesta nacional, donde se analizan las dinámicas de las relaciones en los hogares y entonces desprendemos de estos datos algunas cifras que me parece que son particularmente significativas para que ustedes vayan apreciando cómo es necesario atender a estos contextos objetivos. Estos contextos objetivos nos muestran, por ejemplo, que cada año en este país miles de personas dejan sus trabajos por ese acoso que reciben en estos espacios laborales, pero que particularmente esto impacta de manera diferenciada y mucho más grave a las mujeres. Hay datos, según estas estadísticas, que nos revelan que son tres veces más las mujeres que renuncian a sus trabajos, por estas situaciones de acoso eh, laboral o de moving, como le llaman. Y entonces esto nos muestra que particularmente afecta a las mujeres porque son quienes cargan con el costo del acoso que ocurre en los espacios laborales, pero no solo ellas, sino también sus redes de apoyo. Y cuando les pido que piensen en las redes de apoyo de las mujeres, ustedes podrán vislumbrar que estoy hablando de otras mujeres generalmente las mujeres construimos redes de apoyo, unas con otras, y si yo puedo, por ejemplo, pagar que alguien me gestione el cuidado o que alguien me ayude con la crianza de hijos e hijas, generalmente es otra mujer quien va a hacer esa labor, pero esa mujer que también tiene que hacerse cargo de esas labores de crianza y de cuidado, ¿de quién se apoya? De otras mujeres, ¿no? De su red de apoyo, de la mamá, de la tía, de, alguien, de alguna mujer cercana que le apoya para llevar a cabo todas estas, todas estas labores. Entonces, volviendo a los espacios laborales, destaca que particularmente las dependencias públicas son el lugar donde más del 22% de las mujeres dice haber sufrido algún escenario o algún acto de violencia de género. Eh, aquí otro dato relevantísimo para entender estas dinámicas es este donde nos dicen las cifras la frialdad de los números, nos dice que 9 de cada 10 mujeres no piden ayuda cuando se enfrentan a estas violencias. Solo el 5% de ellas presenta una queja o una denuncia y solo 2.3% sabe a qué institución acudir buscando apoyo en estos escenarios. Es decir, las mujeres no denunciamos esta, estos escenarios tremendamente violentos. Ahora... Esto además nos revela, tratándose desde luego de las instituciones públicas, que las dependencias no lidian con estos impactos, es decir, parecería que no les importa poner orden, parecería que es algo que podemos tolerar porque no pasa nada. Y entonces sepan que eh, está también documentado por qué las mujeres no denunciamos este tipo de conductas que resentimos y que desde luego nos afecta nuestra estima, nuestra autoestima y nos afecta la forma en que nos desempeñamos y nos afecta la posibilidad de ascender si es que buscamos algún ascenso en alguna carrera meritocrática y son tres los resultados que nos dan estas cifras. Uno es que normalizamos la violencia, pensamos que es algo sin importancia. El segundo es la estigmatización de las víctimas. Resulta que, eh, si, si ustedes es, han tenido algún acercamiento con estos temas de género, fíjense que a mí me gusta siempre hacer este símil para mostrar que cuando para la misma conducta tenemos reproches sociales distintos o respuestas sociales distintas, es muy probable que en el fondo esté la discriminación. Porque, por ejemplo, un hombre que llega y da un manotazo y pega gritos en una oficina o en una dependencia, lo percibimos como un hombre convencido, como un hombre lleno de convicciones, como un hombre que sabe imponer su autoridad, como un hombre que toma las decisiones difíciles y, socialmente, a las mujeres que tienen ese tipo de conductas las percibimos como las conflictivas, las locas intensas, las que eh, no las atienden bien en su casa y, y cualquier otra cantidad de epítetos o de descalificaciones que hacemos para las mujeres en este tipo de circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces se nos revictimiza porque parecería que yo que fui la víctima de la situación violenta, del episodio violento, parecería que soy yo quien la estoy propiciando, ¿no? A lo mejor yo lo provoqué porque no tenía las cosas ordenadas, porque no obedecía la primera, porque... No tenía eh, los clips y las hojas tal como me dio la indicación del jefe y entonces yo estoy generando la violencia y esto es esto no tiene ninguna base por el contrario lo que se busca entonces es estigmatizar a las víctimas es decir ignorarlas es decir hacerlas sentir menos eh, que ellas no se sientan valiosas que son exageradas que están locas que se lo imaginan y cualquier otra cantidad de estos micromachismos que en realidad no son micro y que están ahí y que son el caldo de cultivo para que otras violencias de otro tipo crezcan y eh, lleguen a niveles que nos tienen, donde nos tienen, lamentablemente. Eh, finalmente, el tercer factor por el cual las mujeres no denuncian es la desconfianza en las autoridades. ¿Para qué denuncio si me voy a enfrentar a una tremenda violencia institucional? Y esta violencia institucional la podemos advertir cuando acudimos a formular una denuncia y nadie me hace caso, o me dicen que soy una exagerada, que mejor me vaya a mi casa y que seguro, me, seguro no vuelva a pasar, o que aguante tantito al fin que ni me pegó, o ni me violó, o ni me medio mató para que verdaderamente se note la violencia. Y entonces, en esta desconfianza que tenemos hacia las autoridades, reflejada en los números que les estoy dando, pues advertimos cuál es el contexto generalizado para las mujeres en los espacios laborales. Vean qué interesante es que sepamos que acudamos entonces a este universo amplísimo de cómo se dan las relaciones para las mujeres, cómo nos afecta de manera desproporcionada y diferenciada y entonces una vez que tenemos claro ese panorama objetivo, ese, ese universo de posibilidades, constatamos lo que pasa concretamente con esta mujer trabajadora y entonces de esta mujer trabajadora notamos que ella se hace sola cargo de la crianza de una pequeña de 8 años, que ella ya había denunciado en diversos escenarios de discriminación, de violencia, de burlas, de hostigamiento por parte de su titular y que a pesar de ello nadie hizo caso de sus denuncias o por lo menos con lo que teníamos documentado en el expediente, no se había siquiera advertido que le hubieran dado seguimiento a alguno de los hechos que denunció. Otro elemento, antes de que pase a esto, fíjense que la Fiscalía General de la República tiene un diagnóstico para incorporar la perspectiva de género y la igualdad en la Fiscalía General de la República, y entonces ellos mismos y ellas mismas saben que en su interior, en su planta laboral, más del 45% de las mujeres, es decir, casi la mitad de las mujeres, ha sufrido episodios violentos y estamos hablando de las que lo hablan, porque pensemos en todas aquellas que ni siquiera son capaces de decirlo por el miedo a perder el trabajo, por el miedo a que piensen que soy una conflictiva y soy una problemática y al dato nadie me va a querer contratar. Y entonces, ¿cómo es que vamos construyendo esas barreras mentales alrededor de las mujeres para que no accedan a una vida libre de violencia? A partir de todas estas circunstancias, insisto, empezamos a notar si el caso de esta mujer podía o no ubicarse en este universo del que les estoy hablando. Y entonces, hablamos de una mujer adulta, trabajadora, ¿esto qué quiere decir? que hay una relación de asimetría. Siempre hay relaciones que de suyo nos hablan de ciertas asimetrías. ¿Por qué? Porque quien tiene la calidad de jefe o jefa puede imponerte cargas de trabajo, puede imponerte calidad del trabajo. Hay quien al, a quien le dan el trabajo más difícil, hay a quien se lo dan más fácil, hay a quien le obligan a quedarse más tiempo, hay a quien no le dan licencias, hay a quien no le dan permisos, etc. Y entonces todas estas son manifestaciones de esta violencia que se puede dar en los espacios laborales. Particularmente entonces advertimos que esta mujer está en un escenario de asimetría porque tiene una relación vertical con el jefe, es decir, no está en la misma situación donde ella también pueda tomar ese tipo de decisiones, sino que a ella le toca obedecer lo que le exigen en su espacio donde desempeña sus labores. Eh, a partir de ello, entonces, empezamos a, a desmenuzar los hechos del caso y notamos que no es un cambio que eh, pueda ser poco significativo para él. Pensemos, eh, vivimos en un país particularmente grande, ¿no? Hay quien, eh, si ustedes ven, hay algunas imágenes en redes sociales donde me parece que casi toda Europa case, cabe en nuestro país. Entonces, Pensemos en trasladarse de un día para otro, porque le estaban dando dos días y le dicen, te tienes que presentar a partir del 16 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces ella lo que denunciaba es, ¿por qué si tengo compañeros varones que tienen más de 10, 15 años, que nunca los han rotado, por qué a mí sí? Entonces, bueno, advertimos esta situación y constatamos que ella sí está en una situación vulnerable, particularmente donde hay una asimetría de poder que exige que hagamos los ajustes razonables para ello. Por eso es que suplimos la queja y entonces empezamos a hacer todo un examen de todos los puntos que nos parecieron relevantes. Me parece que la magistrada Taisi en la ocasión anterior ya les platicó un poco de lo que son las categorías sospechosas. Estos rubros prohibidos de discriminación que vienen contemplados en el artículo primero constitucional y entonces visualicemos a quienes se ubican en esas categorías. ¿Por qué? Porque si tenemos esa imagen mental de estas personas, vamos a percatarnos de que son personas que tradicional y sistemáticamente han estado en una situación de vulnerabilidad y de desventaja. Pensemos en las personas adultas mayores, en las mujeres, en la niñez, pensemos en quienes tienen alguna discapacidad, quienes pertenecen a un grupo étnico específico, quienes tienen una convicción religiosa diversa, a la de la mayoría, quienes tienen una orientación sexual distinta a la también la de la mayoría. Y entonces notemos que todas esas categorías sospechosas exigen que quienes lleven a cabo alguna actuación por parte del poder público, lo hagan con un deber reforzado. ¿Esto qué quiere decir? que cuando se trate de alguna persona ubicada en una categoría sospechosa, cualquier acto de autoridad es indispensable que se motive de manera reforzada. ¿Por qué? Porque entonces nos toca ser más exigentes con esa autoridad, con esa ley, con esa norma, con ese reglamento, con esa política pública, con cualquier acto autoritario porque si va a reflejarse o va a incidir en la esfera jurídica de alguna de estas personas, tenemos que ser más rigurosos y tenemos que exigirle estándares más altos, porque de lo contrario podemos sospechar que la puede discriminar. Entonces, advertimos aquí que ella está en una categoría sospechosa como madre trabajadora que cría sola y que tiene una niña, que ella es el sostén económico de esa familia, y advertimos que, desde luego, tiene derecho a la igualdad y a la no discriminación. Abordamos estos temas que, que son muy interesantes, y entonces fíjense que la igualdad formal es aquella que se refiere a la ley, la ley dice que somos iguales, ¿no? pero la realidad nos grita otra cosa, la realidad nos muestra que nos falta mucho para acceder a esta igualdad que dice la ley, en la que aparentemente todos son, todas y todos somos iguales, y buscamos aspirar o alcanzar una igualdad sustantiva. ¿Qué implica la igualdad sustantiva? Que ya advertimos que hay quienes no tienen la misma, el piso parejo, y entonces nos toca emparejarlo para cerrar las brechas de la desigualdad, para tratar de remediar esa discriminación estructural, ese estado de opresión, esa exclusión sistemática para ciertas personas o para ciertos grupos. Y eso nos exige particularmente a quienes juzgamos que hagamos un escrutinio estricto, que seamos más exigentes, que pidamos a las autoridades que de manera reforzada cumplan con estos deberes. ¿Qué hicimos entonces en esta sentencia? Ya les di, digamos, un amplio panorama de todo lo que advertimos. Y entonces dijimos, bueno, tu autoridad le estás dando una motivación que cabría en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos yo podría decir que por necesidades del servicio te estoy cambiando, podría decir que se ha incrementado la delincuencia, podría decir que es indispensable porque sigue creciendo, por ejemplo, la población en ciertas ciudades y eso pasaría prácticamente en todos los casos donde nos quisieran cambiar. Entonces, lo que advertimos es que había una violación a todos estos derechos Particularmente destacando que ella tiene derecho a una vida libre de violencia, a que esa violencia se investigue con seriedad, a que el Estado se tome eh, digamos, eh, con todo el deber de diligencia, su deber precisamente de constituirse como garante para ella y garantizarle un espacio laboral libre de violencia. A partir de todo este escenario, entonces, y con las características particulares, es decir, con el contexto subjetivo de esta mujer, apreciamos que eh, había que conceder el amparo, había que declarar fundados sus conceptos de violación, con esta posibilidad de suplir la, la queja deficiente que advertimos, pidiendo a la autoridad un escrutinio estricto. ¿Qué le dijimos entonces a la autoridad? Le dijimos que, desde luego, puede cambiar la descripción. Esa es una posibilidad que siempre está latente para quienes desempeñamos ciertos cargos públicos, sobre todo a nivel federal, que hay esa esa siempre ese, ese escenario posible. Pero lo que le dijimos es que si ella estaba en una categoría sospechosa, y le explicamos por qué, entonces tenía un deber reforzado. De modo que si quería cambiar la de adscripción, tenía que emitir un nuevo acto, o sea, dando la posibilidad, porque tampoco desconocemos que estas dependencias pues, requieren ¿no? de, de un personal activo con esa disposición de repente de eh, estar en algún lugar y luego en otro, por la naturaleza de sus funciones que son trascendentísimas. Pero acá lo relevante es que si ella estaba en una categoría sospechosa, es indispensable entonces que la autoridad le dé motivos o razones o que le explique por qué la va a cambiar la adscripción, pero que lo haga de una manera reforzada. Y entonces le indicamos que tenía que explicarle por qué ella y no sus compañeros varones, pero además por qué dentro de esa posibilidad de cambiarle la adscripción, eh, había decidido cambiarla precisamente a Ciudad Juárez y no a otro lugar tal vez más cercano. ¿Y por qué eran sus condiciones particulares las que mejor, eh, la, las que mejor eh, la hacían, digamos, la candidata idónea para ese cambio de adscripción? Porque ella, y no cualquier otra persona, sobre todo cuando ella denunció que tenían compañeros varones, que tenían 10 o 15 años sin ser removidos o cambiados de adscripción, y no habían sido molestados en lo absoluto? A la par, también eh, exigimos de la autoridad, en este deber de escrutinio eh, reforzado o estricto, le exigimos que, exa que examinara, que investigara, que dilucidara qué había pasado con esas denuncias. Precisamente porque es muy probable que en ese escenario, en ese contexto objetivo del que ya me referí previamente, que ella sea, un, digamos, una cifra más en esa, dolorosa, eh, en esa dolorosa estadística de la violencia de género. Y entonces, para tener absoluta seguridad de que el Estado estaba actuando con la diligencia debida, era indispensable también que se investigaran sus denuncias, así como la estaban cambiando a ella de excepción. Ella tenía derecho a que el Estado investigara esas violaciones que estaba denunciando y que tomaran las medidas pertinentes no solo para reparar sus derechos si es que hubieran sido violados, sino también y de manera particular para que se le garantizara que no iban a repetirse las violaciones. Recordemos que entre otros deberes de las autoridades está el deber de, de eh, reparar las violaciones a los derechos que ya ocurrieron, pero también la de garantizar la no repetición de esas conductas que han sido violatorias de mis derechos. A partir de todo este escenario ¿no? es que concedemos el amparo a la quejosa precisamente para que sea la autoridad la que justifique y precio, la que valore todas estas circunstancias y que le permitan entonces tomar una, una decisión. Insisto que no desconoce la potestad que tiene la Fiscalía General de la República para cambiar de adscripción a sus servidoras y servidores públicos, pero que a la par eh, toma en cuenta las características particulares de esta mujer, donde valoramos estos escenarios y cómo razonablemente ella era una cifra más de estas macro cifras donde seguimos atestiguando incrementos tremendos de la violencia de género en todos los espacios, particularmente en los espacios laborales. Eh, debo hacer mención desde luego que atendimos al protocolo actualizado para juzgar con perspectiva de género, pero esta es una problemática que presenta tantos matices y que tiene tantas facetas, que ahora la Suprema Corte está sacando protocolos especializados en materia de perspectiva de género, de modo que ya hay uno para espacios laborales, hay otro para temas penales, y entonces vamos a ir viendo cómo es que esto va requiriendo, digamos, un análisis más concienzudo, donde detectemos si hay o no esas asimetrías y cómo es que entonces eh, estamos llamadas y llamados a recaracterizar el derecho. Es decir, no podemos seguir resolviendo los asuntos, y esto apenas, juez Iván, te lo cuento, porque eh, seguramente todas y todos por acá ten, tenemos ya la obligación de tomar algunos cursos, eh, ya son vinculatorios para quienes administramos justicia en el Poder Judicial de la Federación, y entonces fíjense que en estos cursos lo que nos han estado enseñando es, es que el derecho hay que empezar a recaracterizarlo. Ya de repente no nos sirve aquella vieja ecuación, aquel viejo silogismo de una premisa mayor, que generalmente era la norma jurídica, de una premisa menor que tengo un hecho, y lo único que hago, o parecería que lo único que hago, es hacer un ejercicio de subsunción de si estos hechos se ubican o no en esta norma, y si ameritan o no la consecuencia jurídica que se da para, esa, para quien no atiende, para quien no cumple la norma. Acá, la, digamos, el llamado es a recaracterizar el derecho, a darnos cuenta de a quiénes estamos juzgando, en qué condiciones, en qué contextos, si están o no atravesados por una o más categorías de opresión, eh, si están o no atravesadas las personas por estas categorías sospechosas, si en una sola persona se interceptan, es decir, si se cruzan algunos otros rubros que hacen todavía las personas más vulnerables y a partir de ello tratar de generar los equilibrios para eh, pues que accedan de mejor manera a la protección real y efectiva de sus derechos humanos. Un poco de esto va esta sentencia. Muchas gracias, magistrada. Eh, yo, yo tengo una pregunta, podría ser muy directa. cuando en, en, Según la, la sentencia, es una, una, perito, una, una perito, una mujer que estuvo en la Ciudad de México uh -huh. sin ningún problema, ah, la es. cambian al Estado de México y es cuando empieza el moving, uh -huh. el, lo que usted mencionaba, uh -huh. o, o el acoso laboral contra, contra la persona. Ella denuncia estos hechos uh -huh. y entonces de manera curiosa, poco después, uh -huh. la cambian a Ciudad Juárez. Eh, para que se haga un cambio en la Fiscalía bueno, en la ahora fiscalía General de la República no basta que el superior jerárquico realice la, la propuesta tiene que ser avalado por un superior todavía a, arriba de él entonces cuando no se investigan sus denuncias por moving, por, por, por acoso laboral pero además eh, se puede notar que ordenan su cambio en contrapartida con otros varones que tienen más tiempo ¿podríamos hablar de una violencia institucional contra una mujer en este caso? ¿O, ¿O leer entre líneas esta cuestión? Pues a mí me parece que sí, ¿no? Razonablemente, por eso les decía, atendemos a estos contextos, porque eh, recordemos que hay conductas que es muy difícil probarlas, ¿no? Y entonces lo único que podemos hacer es empezar a adminicular ciertos indicios para precisamente llegar a una conclusión eh, objetiva y razonable. Entonces acá por eso es que tenemos que atender a ese, digamos, universo generalizado, ese escenario donde se dan este tipo de conductas. Porque acá lo relevante es que no son hechos aislados. Si fuera solo un caso de una mujer entre dos millones, ¿no? por decir alguna cifra que se me ocurre, o si fuera algo que nunca pasa y que particularmente pasara a ella, podríamos decir, bueno, eh, tal vez las condiciones puedan ser diversas pero resulta que no, que vivimos en un país donde particularmente la violencia de género es un gran flagelo. Se habla ahora que, que estamos en la pandemia, que salimos de la pandemia, de la otra gran pandemia que siempre ha estado ahí, que ha sido la violencia de género ignorada, que ha, ha sido obstaculizada, que ha sido invisibilizada. Y acá me parece que sí tiene toda la pertinencia hablar de la violencia institucional, porque este particular tipo de violencia puede darse desde múltiples formas, digamos, de cometer o de desplegar las conductas. El Estado puede ser violento por acción, pero puede ser violento por omisión, ¿no? Esa negligencia, ese desdén, esa indiferencia para investigar los hechos que nos están generando estos espacios de tremenda violencia. Lamentablemente, Iván, y, y todas y todos hemos atestiguado las noticias donde... Eh, van las mujeres y denuncian y resulta que nadie les hace caso y eh, a la postre eh, se vuelven a encontrar a la expareja violenta o eh, en, el, en el trabajo, llega un momento que ya no aguantan y renuncian y entonces no hay quien dice ya que más quieren si, si el escenario está parejo, si ya podemos acceder a los mismos trabajos, a los mismos espacios de toma de decisiones y en realidad ignoran toda esta que es una realidad palpable. entonces cuando la autoridad no investiga con diligencia, cuando no pone especial cuidado, cuando ni siquiera nota estas realidades, porque son realidades que muchas mujeres vivimos en múltiples escenarios, y entonces el hecho de que el Estado las ignore, el hecho de que el Estado no las atienda, que digan que exageradas, ¿no? vean, y yo les invito siempre a que pensemos en estos escenarios, donde salen eh, las feministas a marchar y resulta que esas no son las formas, pero cuando tú y, y las formas son que el Estado ponga a toda la policía a cuidar al monumento y que el día que tú vas y denuncias cualquier tipo cualquier expresión de violencia para ese día no hay quien te reciba la denuncia ya se están cambiando de turno eh, no hay un solo policía una sola policía que te atienda eh, las llamadas nadie te las toma etcétera todo esto es violencia institucional, toda esta es la, la indiferencia del Estado para garantizarnos, y aquí hablamos de violencia institucional particularmente porque el Estado tiene una posición de garante, porque el Estado tiene deberes claros que tendría que estar cumpliendo en relación con los escenarios de la violencia de género. Solo por darles el dato, y siempre me gusta eh, abundar en este tema, porque parecería que este, este tema se trata de una concesión graciosa, que se puso de moda, que alguien nos dijo, ahí vamos a, a incorporar estos temas de las mujeres para que ya se estén tranquilas y ya no echen pleito. Eh, pero resulta, fíjense, que este país suscribió, entre otros compromisos internacionales, la Convención belén para Y la Convención belén para que está suscrita y ratificada por el Estado mexicano, particularmente en sus artículos 3 y 4, lo que dice es que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, es decir, no es una concesión graciosa de eh, la autoridad en turno, no es un tema de moda, es un derecho positivo, es decir, es un derecho escrito, que de fuente internacional, porque el Estado mexicano ha hecho suyo ese compromiso, y entonces tenemos un derecho pero además, fíjense, es un derecho subjetivo público. ¿Esto qué quiere decir? Que hay quien es titular, las mujeres somos titulares de ese derecho, de acceder a una vida libre de violencias, pero además tenemos a quien exigirle un resultado, que es al Estado. Entonces el Estado, no es si quiere, no es si le parece bien, no es, no es si se puso de moda, tiene un deber ineludible de generar las condiciones para que esto sea una realidad, para que las mujeres tengamos acceso pleno a una vida libre de violencia. Hace un rato comentábamos, juez Iván, que eh, me gusta darles estas cifras para que entre que se espanten y reaccionemos todas y todos. Eh, según las cifras que nos dan quienes se dedican a estos temas, eh, fíjense que somos poco más de la mitad de la población en este país. Es decir, las mujeres somos la única mayoría que estamos en una situación desventajosa, una condición especial de vulnerabilidad. Y entonces somos poco más de 60 millones de mujeres en este país. De modo que, si dos de cada tres hemos sufrido algún tipo de violencia, estamos hablando de violencia contra 40 millones de mujeres en este país. De ese tamaño es la magnitud del problema del que hablamos. ¿Qué exigen esto entonces? Un actuar diligente del Estado, un actuar capacitado, sensible, un actuar donde las autoridades verdaderamente entiendan estos escenarios que no son normales, que no tenemos por qué seguir, eh, digamos, eh, en una sociedad que no nos cuida, que no nos protege, que no nos atiende. Y eh, si hablo de estas cosas, no es por hacernos las víctimas, Iván, sino para que sepamos en dónde estamos parados y parados, y qué, resultados, a qué resultados tenemos que aspirar desde luego, y qué nos toca hacer a quienes tenemos labores en el espacio público, qué nos toca hacer desde la sociedad para que estos dolorosos escenarios cambien. Entonces, ¿podemos hablar de violencia institucional retomando la pregunta? Me parece que sí. El hecho de que el Estado no investigue las denuncias con perspectiva de género es una clara muestra de esa violencia institucional materializada a través de esa negligencia o de ese descuido o de esa indiferencia. Solo por darles otro dato interesante, ese fue el cuit, digamos, el meollo del asunto en el caso Campo Algodonero, donde hace más de 10 años condenaron a este país, el caso eh, González y otras contra el Estado mexicano, al que coloquialmente conocemos como tal, donde las mamás iban y denunciaban que sus hijas no aparecían. Y la respuesta del Estado era... «Señora, seguramente anda de loca y se fue de volada y se fue con el novio, ¿para qué la buscamos?». Y resulta que muchas de esas mujeres aparecieron en esa zona de Ciudad Juárez muertas, muchas ni siquiera han aparecido, a muchas otras ni siquiera se les está buscando. Y entonces vean cómo esto nos muestra un patrón sistemático, donde quienes estamos digamos, encargadas y encargados de, ciertos, de ciertas labores en el Estado, pues no estamos investigando, no estamos procurando justicia, no estamos administrando justicia, no estamos legislando, no estamos generando políticas públicas con esta perspectiva de género que nos permita mostrar cómo es que esas vulnerabilidades siguen siendo un obstáculo para que accedamos por igual a nuestros derechos y a nuestras libertades. Es pues que realmente cuando estamos hablando de, una, eh, de prácticamente 5 de cada 10 mujeres o casi cinco de cada 10 mujeres son violentadas laboralmente, en este caso en particular, estaremos hablando no de una conceptualización de autovictimización, sino de una violencia sistemática. Vamos a escuchar una de las preguntas del público para que la magistrada nos pueda amablemente atender esta, esta pregunta. Quisiera saber si existe alguna institución a la que podamos acudir cuando nuestros jefes nos acosan sexualmente o nos humillan porque muchas veces creen que por ser mujeres pueden abusar de nosotras. Así es, y lamentablemente este es un escenario más común de lo que nos gustaría. Eh, hay muchas posibilidades, ¿no? Y yo siempre recomiendo acudir a todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Eh, podemos acudir, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Eh, que nos acompañará en este proceso donde yo tengo una denuncia particular y seguramente con... El compromiso institucional eh, que se refleja en las acciones cotidianas de esta defensoría de las personas encontrarán apoyo. Pero no solo aquí, sino que además, por ejemplo, si te trata de dependencias públicas, hay órganos de control interno en eh, donde cada dependencia tiene alguna, alguna autoridad encargada digamos, de su autovigilancia, de su autotutela, de cómo es que constatan que el servicio público se lleva a cabo con ciertos estándares de calidad, que se ajustan los principios constitucionales del servicio público, la legalidad, la lealtad, la honradez, la imparcialidad, eh, la eficiencia en el servicio público, el respeto a los derechos humanos. Entonces hay órganos de control interno, hay, está la, la Comisión de Derechos Humanos, están las fiscalías, dependiendo de, de qué autoridad se trate, si se trata de una autoridad local, pues está la Fiscalía Local eh, con, digamos, todas las dependencias o todas las oficinas que tiene a lo largo de, de, de la entidad. Eh, tratándose de las autoridades federales, pues también hay fiscalías e incluso hay lugares donde ya empieza a haber fiscalías especializadas para atender los temas de género, por ejemplo, eh, hay algunas que atienden temas de género, algunas que atienden feminicidios particularmente, etcétera. Entonces ya, ya tenemos tres opciones. Y eh, desde luego, bueno, pues hay los institutos de las mujeres, eh, hay Estado, la mayoría me parece ya, de la República donde ya tienen Secretaría de las Mujeres o Secretaría de Igualdad Sustantiva, van cambiando dependiendo del Estado, pero digamos la esencia es la misma, cómo apoyar a las mujeres en cierta condición de vulnerabilidad. Incluso algunas ofrecen acompañamiento desde jurídico hasta psicológico. Denunciar no es fácil. Y entonces eh, es muy común ¿no? que digamos, ¿por qué denuncia hasta ahorita y no denunció cuando estaba ocurriendo esta situación? Porque eh, eh, pasa todo un proceso psicológico para la víctima. Generalmente las mujeres, y esto también está documentado, las mujeres asumimos que las violencias no las buscamos, o no las merecemos, y que las violencias que vivimos son las normales y son poquitas y no ponen en riesgo mi vida. Y entonces esta violencia se va normalizando y la vamos haciendo invisible y la vamos haciendo parte de nuestra cotidianidad. Entonces eh, se requiere generalmente un acompañamiento psicológico ya para violencias más fuertes, para que las mujeres rompamos ciertos círculos de violencia. Y entonces hay dependencias, insisto, busquen, eh, la, por ejemplo, hay la línea de las mujeres, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, hay múltiples dependencias que en colaboración están llevando a cabo, si bien no les toca recibir las denuncias, por lo menos sí hacen el acompañamiento o sí te dicen a dónde acudir, porque desde luego depende del Estado de la República donde se encuentren o de la autoridad, si es que se trata de una autoridad, pero, y, y en el caso, hablamos de una, de una dependencia pública, pero desde luego el acoso y el hostigamiento en los espacios laborales, digamos, que no forman parte del poder público, también se dan estas situaciones y también hay dependencias donde se pueden sancionar. Por ejemplo, eh, sepan que hay normas oficiales mexicanas que exigen de la parte patronal que generen las condiciones para que las mujeres tengamos entornos y espacios laborales libres de violencia. Entonces, cuando un patrón no cumple con eso, puede pedirse o puede denunciarse porque no está cumpliendo con las condiciones generales de trabajo. ¿no? Entonces, esto lo podemos denunciar ante una autoridad, por ejemplo, laboral, la Secretaría del Trabajo. Recordemos que, eh, bueno, pues Entonces, hay, hay todavía todo... instancias que defienden a la parte trabajadora y tendrían que, desde luego, tener una capacitación con perspectiva de género para dar seguimiento, para acompañar, para buscar una solución a estas problemáticas. Entonces, tenemos múltiples opciones. Yo les invito a todas y a todos a que busquemos, digamos, estas posibilidades. A veces están a un clic de distancia, ¿no?, a donde presento una denuncia de este tipo. Así que hagamos nuestras estas herramientas para que esta, este escenario de tremenda violencia empiece a cambiar Bien, magistrada, pues me resta decir que en nombre de aquella mujer que sufrió violencia institucional, pero que a final de cuentas obtuvo justicia, y de la mitad de las mujeres que tienen esta misma condición, le puedo decir gracias por emitir una sentencia justa. Muchas gracias. Que pasen un excelente día. Muchas gracias.